Chacales, un saludo a todos, bienvenidos al nuevo vídeo del canal y esta vez vamos a empezar con una batalla, no arcade sino batalla realista ya con Alemania y en Fortaleza de Piedra Blanca. Bueno, se está cargando el escenario y como siempre partiremos desde una... Zona cercana, jugamos con Alemania, empiezo con un Kpz 70 y vamos a toda pastilla, vamos hacia allá a por la zona C no han salido más compañeros desde la misma zona que yo, evidentemente desde la otra otra van a por la zona A Si nada, la vita voy a ser primero llegar a la zona, vamos justo hacia arriba, venga, subimos Vale, ya estamos conquistando Perfecto Esta parte de aquí en esta zona No sé si aparecerá alguien pues justo por este camino Yo me preparo por si acaso, listo Zona capturada juego de artillería bueno, no tengo a nadie a la vista todavía aquí ahí hay un compañero en la zona c4 que acabé de ver a ver un enemigo y vamos a ver que nos encontramos por aquí otro por aquí otro por aquí ahí veo en b bueno, están destruidos ya oh aquí tenemos a un te, a ver, a ver, a ver Uy, se ha escondido rápido bueno, te tengo enfilado estoy protegido por el flanco justo aquí en este pequeño agujero a no ser que vengan por detrás o por delante y yo no los vea más o menos aquí estoy en una buena posición de disparo tengo un compañero aquí tengo ese leopard a avanzando. No lo he visto caer, creo que sigue ahí. Bueno, ataque de artillería. A ver si por ahí estuviera. sin aparecer, pero eso no significa que no esté bueno, buen tacto significa? significa que está ahí, ahí, ahí, ahí. Bueno, tenemos por ahí ahí mi compañero que de marcar un contacto. Otro. ahí está, esas son las antenas ahí, lo, ahí está, el amigo y las batallas realistas, como ya vosotros sabéis una vez que te toca lo de estudio ya, ya vas tocado, ya no puedes hacer nada, no es como una batalla arcade la que puedes reparar y ya es más complicada, aquí los errores se pagan muy caros okay. a ver Ahí otro, a otro el Es, por debajo no veo nada bueno, Nosotros estamos aquí defendiendo la zona C y ese compañero, ese enemigo oh, venga, ataque de artillería bueno, Ese, ese compis sigue por ahí Asómate, ahí vamos. Bien, impacto crítico. Vale, listo. Se acabó. Vamos, un poquito poco de suerte. Y podría haber sido yo que hubiera apuntado hace tanto, pero bueno, vale, estupendo. Ha caído. Bonación artillería. A ver, a ver, a ver. Aquí, a este de aquí. Mira, por ahí. Ahí parece que hay más azul. Vamos a ver. Oh, me ha distraído pues, estaba viendo la zona 2 donde tenía ahí un enemigo y justo cuando he levantado la cabeza mira al frente, acababa de aparecer aquí este compañero bueno pues nada, hemos caído vamos, venga, vamos con el lío para uno proyectiles, sí, normalmente los tengo ya preseleccionados antes de empezar ya con todos estos tanques yo ya he hecho en mi equipetaje de prueba y ya dejo más o menos seleccionado la cantidad o la, de proyectiles al menos pues, en este caso pues 23 de carga hueca 26 proyectiles de estos de, de, de aguja o de flecha y otra carga hueca pues, menos la mina, que la primera pero también sirve sobre todo si logramos perforar es ideal para entrar en un agujero de blindaje la número 3 bueno a ver que nos encontramos en la zona B la zona C la estamos perdiendo vaya vaya perdiendo la zona C paro de ir helicóptero por todos sitios y la verdad que me tienen despistado no veo ninguno rojo por supuesto venga bueno desastre a ver que nos encontramos y un carro medio a ver a ver a ver. vamos a ver ¡Uf! madre mía vamos vamos vamos ¡Yeah, estupendo que se madre mía estaba su merced como podría ser fallar ese tiro Bueno pues en nada entre lo yo estupendo sigo yendo hay otros por ahí pero nada más que veo son azules muy imperfectos son nuestros Bueno por ahí tengo otro otro enemigo la zona C Sigue estando de color rojo yo sigo reparando después del susto. Venga, vamos a ver que nos encontramos por aquí. Ah, hay un compañero atacando la zona. Vamos a ver. Uh, venga, este, este, este. Ah, si sí, sigue vivo. Estupendo, venga. Toma. Venga, este ya cae. No hace falta, es que nos los mate. Venga. Ahí la piedra, váyatela. Bueno, ahí estupendo. Bueno, reconquistando la zona C. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver si nos juntamos aquí, cuatro o cinco compañeros. Muy bien, estupendo. Nos siguen ganando. No que darse la ventaja. Es el tope. Vaya, allá, allá haya caído mi compañero. No sé si ha sido un ataque de un helicóptero, posiblemente. Parece que ha sido un misil. No sé. No he podido ver. Bueno, esto ya es la suerte. ¿eh? No puede haber sido el enemigo. Compañero. Vaya. Vaya, vaya, vaya, como he notado esa presión. movido el tanque de una manera bestial. Ese golpe lo ha notado, ¿eh? mira como se ha movido bueno, no veo nada vamos a ver, vamos a ir con que este plomo y nada, no veo nada el golpe de esquina puede estar el golpe de gracia solo a ver compañero contestándola Ay, muy bien venga venga, salida roja tiene que ir bajando bueno vamos a ver ya apareciera alguno por aquí aviones esta nave sigue así sigue en poder de nadie mi compañero está ahí dando vueltas no sé quizás está rodeado no lo sé. Bueno, no me gusta estar parado tanto tiempo. Y más, no sé. estoy solo. Aquí, en cualquier momento, vaya, en cualquier momento. XM, madre, y lo voy a venir justo por detrás madre mía, es que no se oyen ¿eh? Claro y si no los ves no los ve otro compañero, pues te quedas totalmente vendido como ahora venga, como tenemos un vehículo de apoyo entramos de nuevo con el Leo para uno esta batalla uff, es que por momentos es que parece que la podemos ganar pero nada, seguimos igual venga, ese barro, ahí atascando la subida vamos hombre, venga, ahí tengo un carro medio, ahí marcado por ese compañero, dos, dos, contactos muy bien, compañero, no sé lo que has dicho, impacto, a ver, a estoy sí, al lado, ahí cerca Se asoma la nariz por ahí. Hombre, aquí está mi amigo. Toma. Este es el que me ha matado antes. Madre mía, si no le pillo el flanco justo sobre la delantera. Bueno, vamos a darle por ahí. Impacto crítico. Este, este de aquí no va a pasar. o pues lo mato yo o lo mata otro. Venga, vamos a intentar colarla por ahí. Dos agujeros ya le he hecho ahí. Madre mía, cómo se ven, ¿eh? A otra cacabueta venga listo está muerto y la zona C que la estamos volviendo a conquistar venga una bicicleta hombre estupendo venga tengo un compañero vamos misilero Un pelo, es que no lo he oído, ¿no? Es que no ni lo oí siquiera. XM1. Ese tanque es que ni lo oí. Estas son las baterías realistas. Bueno, ahí tengo otro compañero conquistando la zona C Venga, vamos otra vez a trabajar por ella. ¿Qué puede pasar? Que nos maten, ¿no? Pues bueno venga, la partida no termina de darse la vuelta llevamos tres compañeros aquí la zona B, venga vamos a tirar bombas allí sigue estando en rojo y la zona a es nuestra si tenemos dos zonas, yo llevo una solo. venga, ya parece que la barra roja está bajando tenemos dos zonas conquistadas y ellos solamente una venga yo sigo a lo mío y si me tienen que matar porque me maten? Bueno, vamos a ir por el mismo sitio a ver si los matan en el mismo sitio en el mismo lado de antes nada nada a jugársela bueno, por ahí, por el flanco izquierdo La dificultad en comparación con las batallas de arcade, que todos los blancos se ven corriendo y rápido, y la visibilidad a la hora de identificarlos y verlos es bastante más rápida, pues es una gran ventaja. Bueno, venga, estamos ganando la batalla, estupendo. Ahora mismo estamos por delante. Venga, vamos a por vamos avanzando hacia la zona de aparición, zona de salida de estos enemigos, estupendo, así se hace Eso es. bueno, si algunos asoma por aquí la nariz lo frío Yo, me parece que ya a estas alturas, bueno, será Bueno, la zona que pasa en la zona, hombre ya estamos perdiendo No, paso paso paso me quedo aquí a ver, a ver, a ver. quizás detrás de las piedras por lo menos algo, algo de chasis cubro porque desde allá arriba pues soy un blanco fácil también ¿eh? y por lo menos estoy algo protegido con las piedras venga que pasa la zona a, la, han vuelto a, la han vuelto a tomar. Ahora tienen dos zonas y nosotros una. Madre mía, lo que está costando esta partida. y Digo yo, y, y yo no podría parar el motor de mi tanque. No hace ruido y aquí, quietecito. Porque disparar si sí podrían, aunque estoy en el tanque parado. Si sí podría. Bueno, vamos a esperar aquí. Yo ya no me juego más. Ya bastante. Me he jugado tres, zonas tres veces conquistando la zona. Dos bajas. Hombre, estupendo. Han perdido todos sus vehículos. Oh, esta partida la hemos ganado. Estupendo. Bueno, cuarto en el equipo. 35.404. Un objetivo terrestre destruido. Y tres zonas capturadas. Cojonudo. Muy bien. Bueno, esta partida al final se ha dado.. Se ha, ha salido bien, pero no tenía buena pinta, la verdad es que no. Bueno, la verdad es que me ha gustado bastante las partidas, las batallas realistas. El bueno, número 4, yo aquí, con cuatro zonas conquistadas y solo un blanco. Y, bueno, ese el, el tanque ese pequeño que me sorprendió. Bueno, nada más. Bueno, vamos a compartir las modificaciones. Espero que os haya gustado la partida y nos vemos en un próximo. Hasta luego chacales y acordaros: si os gustan los vídeos suscribiros, darle like a la campanita y así os llegan las notificaciones de los vídeos que voy subiendo. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos chacales. Chao.